Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen guarde. Bienvenidos al segundo día de la novena al Sagrado Corazón de Jesús y la consagración del primer viernes. Día segundo, nada nos puede separar del amor de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro,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 y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.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 Capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿O la desnudez o el peligro o la espada? En todas estas cosas salimos triunfadores por medio de aquel que nos amó, porque estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Para reflexionar. La certeza de que al final de todo el amor vence es un elemento constitutivo del cristianismo, no podemos temer absolutamente nada, pues ninguna fuerza natural o sobrenatural puede estar por encima del amor de Dios, en algunos casos lo que desfallece es nuestra fe, pero no la presencia amorosa de Dios, nada podemos implorar con más confianza como este amor, el corazón de Jesús, es decir, su amor hasta el extremo por nosotros es la máxima garantía de que Él desea hacernos partícipe de este don. No nos desanimemos por nuestras dificultades, enfermedades o conflictos sociales. Todo ello puede ser vivido en la confianza de que Dios está con nosotros y queremos únicamente hacer la voluntad de Dios. Para recordar durante el día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 Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulce corazón de mi amable Salvador, haz que arda y siempre crezca en mí tu amor. En un momento de silencio meditemos en que nada nos puede separar del amor de Dios.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 Jesús pidió a Santa Margarita María Alacoque la comunión de los primeros viernes del mes y la hora santa. Este es el corazón que tanto ha amado a los hombres, que no escatimó nada hasta agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Y como agradecimiento no recibo de la mayoría, sino ingratitudes de sus irreverencias y sus sacrilegios, y por las frialdades que tienen por mí en este sacramento de amor. Te pido que el primer viernes, después de la octava del Santísimo Sacramento, sea dedicado a una fiesta particular para honrar mi corazón, comulgando ese día, haciendo reparación de honor por medio de una ofrenda honorable, para reparar las indignidades que recibió durante el tiempo que ha sido expuesto en sus altares. Te prometo igualmente que mi corazón se dilatará para derramar abundantemente las influencias de su divino corazón sobre aquellos que le rindan este honor y que procuren que le sea rendido. Para ganar la gracia del primer viernes debemos, primero, recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante nueve primeros viernes consecutivos, segundo, tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Tercero, ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. Oración de confianza al Sagrado Corazón de Jesús, Consagración de la Familia. Oh Señor Jesucristo, yo confío esta intención a tu Sacratísimo Corazón. Pídele al Señor por tus intenciones y las intenciones de tu familia mírame solamente Jesús y luego haz que tu santísimo corazón te inspire que tu sagrado corazón decida yo cuento con él yo confío en él yo me entrego a su misericordia Señor Jesús tú no me defraudarás sagrado corazón de Jesús yo confío en ti sagrado corazón de Jesús yo creo en tu amor por mí, Sagrado Corazón de Jesús, que venga tu reino, oh Sagrado Corazón de Jesús. Yo te he pedido muchas gracias, pero imploro ardientemente esta. Tómala, ponla en tu Sagrado Corazón. Cuando el Padre Eterno la vea, cubierta con tu preciosa sangre, no la rechazará. Ya no será mi plegaria, sino la tuya, oh Jesús, oh Sagrado Corazón de Jesús.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 que pongo en tus manos, Sagrado Corazón de Jesús Preséntale el propósito al Sagrado Corazón de Jesús Oremos Oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús De Santa Margarita María Alacoque Esta oración se puede decir todos los días Corazón Sagratísimo de Jesús Compendio del Amor nuestra protección en vida y garantía de salvación eterna Sé nuestra fuerza en la debilidad y en la inconstancia Sé la reparación por todos los pecados de nuestra vida Corazón manso y bueno Sé nuestro refugio en la hora de la muerte Nuestra justificación ante Dios Y aleja de nosotros el castigo de tu justa ira Corazón lleno de caridad En ti ponemos toda nuestra confianza todos tememos por nuestra maldad, pero por tu amor todos lo esperamos. Borra nosotros todo lo que no te gusta o es contrario a ti. Se imprima tan profundamente en nuestro corazón tu amor, que no te olvidemos más, ni nos separemos de ti. Señor y Salvador, por tu grande amor te pedimos, graba profundamente nuestro nombre en tu sacratísimo corazón. Nuestra felicidad y nuestra gloria, consistan en vivir y morir en tu servicio. Amén. Dios mío, tengo necesidad de ti. Necesito que me instruyas cada día, tal como lo exige la jornada. Señor, concédeme una conciencia iluminada, capaz de percibir y comprender tu inspiración. Mis oídos están cerrados, por eso no escucho tu voz. Mis ojos están tapados y por eso no veo tus signos. Solamente tú puedes abrir mis oídos y curar mi vista. Puedes purificar mi corazón. Enséñame a estar sentado a tus pies y a escuchar tu palabra. No me has creado sin una finalidad. Tengo que completar tu obra. En el puesto que me has señalado, tengo que ser mensajero de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo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 nos vemos mañana en nuestro tercer día a la novena al Sagrado Corazón de Jesús.